¿Hasta dónde ha llegado el odio, señores? Tenemos que dejar ese odio, señores. Por favor, dejemos el odio. Paz. Sí, paz, amor. ¿Cómo es posible que una ciudadana haitiana ponga un video donde ella juega con un TikTok, en la aplicación TikTok, y pone dos banderas? República Dominicana en Haití. Y ella dice las cosas que le gustan de cada país y, y características de cada país que ella prefiere. Pues la gente, su xenofobia y su racismo, que no lo deja dormir, la acabó. Por un video que no tiene lógica. Por eso me está insultando a mí como dominicano. Yo a mí tampoco. A mí no me está insultando como dominicano. Vamos a ver lo que, el video para que ustedes vean lo que ya, lo que ella dice. CULTURA MIXTA CHECK Mejor comida Idioma favorito Idioma con el que te sientas más cómoda Mejor música ¿Dónde vives? ¿Dónde prefieres ir en invierno? ¿Dónde prefieres ir en verano? ¿Dónde has vivido más tiempo? ¿De dónde eres? País en el que la gente viste mejor País donde la gente es más amable, el país más caro, el país con mejores paisajes, país donde hay mejor mantenimiento, es decir, que está más cuidado, país donde has pasado la mayor parte de tu infancia, país en el que has hecho más turismo y por último, país favorito. Bueno. Señores, pero eso está bonito. Yo te voy a decir lo que, lo que le dijo un fanático. ¿Eh? Yo no veo, oye, no veo. Óyeme oye, oye lo que dice, o le dijo alguien. Oye, ponlo, ponlo, oye lo a que le dijo alguien. Le mandó un mensaje a ella, le dijo. Te hice famosa, haitianita. Sería bueno que publiques tus papeles para, eh, de legalidad aquí. Las deportaciones están por comenzar muy pronto. Espero que tengas legalidad por estar aquí. ¿Qué tiene que ver eso con el video? Pero que ese video, ella está definiendo y dándonos mérito a nosotros también de que le gusta nuestro país. Pero vamos a algo. Con la muerte de, de, de, del, del caballero estadounidense, que el policía lo, lo afició uh -huh. o lo maltrató y, y eso le produjo la muerte. Ahí todo el mundo que nadie es racista, viene de aquí, viene un Estado que es racismo. Esa joven no está haciendo nada malo. Un juego. Ella, y no lo dijo mal, ella no insultó no, a nadie. No, ella no insultó a nadie, ella no está faltando respeto a nadie. Los gustos de cada país. Ella, ella, ella eligió lo que más le gustaba. claro Pero qué él tiene si de malo Si yo voy a un país. Ahora, si lo hace de Estados Unidos, no está mal. Si yo voy a un país, atención. Sí. Ahora, exacto. Si es, si es una gente dominicana o, o una, no, una gente gringa que lo hace de, en, en, en el video y pone la banda de Estados Unidos y de República Dominicana, la mejor. Si yo voy a un país y duro X tiempo en ese país, me acostumbro, tengo mi familia en ese país y hago ese juego, a nadie tiene que, eso no está ofendiendo a nadie, porque que sean en otro país, somos todos humanos. Eso no tiene que ver. Aquí hay dominicanos que se sienten mejor, hasta en el mismo Haití. Yo he conocido personas que viven normal, en Haití viven en Colombia normal. Yo tengo un amigo que vive en Colombia normal, feliz de la vida. Y ya que lo haga, que lo haga cualquiera, eso no tiene que ver con ningún racismo. El que está comentando ahí, le está faltando el respeto a esa dama. Ella lo que está diciendo, lo que le gusta de cada país. Si un equipo de pelota, vamos a poner un equipo de pelota y uno de basquetbol, es lo mismo que usted está haciendo. No, no, no. Eso es Entonces, eh, aquí hay muchas personas ignorantes, porque te, este país hay que tener cuidado. Aquí lo que hay es loco e ignorante en esas redes, opinando caballá, hablando lo que no es. Porque esa, esa jovencita no hizo nada malo ni ofendió a nadie. Aquí hay políticos y, y, que ofenden a gente que, y de todo. Y usted, mi, mi pregunta es: ¿y qué tiene que ver su papel con lo que ella está haciendo ahí? Eh? Es un proceso migratorio, ya está mencionando. Un proceso migratorio que ya está pasando. O el consulado, ella está reuniendo el consulado. consulado. Si ella tiene su papel o no tiene su papel, yo de eso no sé. Aquí. Ojalá, porque el, eso no está en cuestión. Si ella, tal vez esa muchacha, sé que seguro se le nota, puede ser posible, tiene todos sus papeles normal. Mira, y hay que juzgarla a ella por eso. Aquí por hay personas que nacieron en este país, que les restan a este país, que son un peligro para este país, que son ladrones, son atracadores. Esa muchacha, te apuesto yo a ti que estudia. Te apuesto que estudia en alguna universidad o algún liceo y es una muy buena estudiante, porque en el extranjero eh, eso lo caracteriza aquí, que ellos vienen a estudiar la mayoría o vienen a trabajar. Y yo está bien. Y no tiene que estar hablando lo que no es. Esa loquera. Está opinando ahí. Eh, voy ahorita a discutir para allá. Yo estoy en dieta y cuando yo estoy en dieta me, me pongo. Rabios. Creo que es una falta de respeto del señor hablarle de esa forma a la muchacha. Creo que usted tiene que medirse. Ella es una dama, no importa de qué raza sea, es una dama. Tenemos que respetar a la mujer. No importa de qué raza sea. Ella no hizo ningún comentario negativo de nuestro país. Es una muchacha que, se, que tiene todo el respeto suyo, mío, de todo. Y usted no es consulado. Usted es consulado para estar preguntando si, si, si, y eso. Déjele eso a Migración, que vaya a Migración y lo haga. Y si usted entiende, vaya a denunciar a la Migración para que la Migración se encargue de eso. Usted lo que está hablando es disparate. Disparate lo que está hablando hoy. Eh. Eh, Creo que ya tienen una pausa. Sí. De, ok, vámonos con la pausa. Y cuando retornemos, venimos con la pregunta de día y la entrevista de Robertico Salcedo.